Sí, esta es la Robin Hood de los 70 de Walt Disney Que es coger las leyendas del ladrón que robaba para los pobres Que robaba a los ricos para dárselo a los pobres Pero todo interpretado con animalitos Y esta es una película, como suena esta cancioncita, es como muy agradable Toda la, toda la película está narrada por un gallo El protagonista, Robin Hood, es un, es un zorro el Little John es un, es un enorme oso que tiene básicamente el mismo diseño de Balú. Sí, es, es, su primo, un, es su primo medieval. Solamente con un pequeño gorrito verde encima. Bueno, vamos o sea, a ver, estamos hablando de la era de las bofetadas y el reciclaje es... Un, eh, extraordinariamente palpable en esta película y en todas. Pero de todas decir, maneras, no, no solamente que el reciclaje sea palpable, es que, decir, aquí digamos se fueron a lo fácil en el sentido de que Robin Hood es un zorro porque es astuto. Eh, el malo es un lobo. El malo es un lobo. El recauda... Eh, el, el, el, el, el, el serif. Rey. El serif. O, eh, ¿Quién era la serpiente? ¿El serif eh, o? No, la serpiente era el, el primer ministro eh, del, el, del, del, del, del el, rey, rey, que, no acuerdo, que es Lo había lo hace muchos años. Y entonces, es efectivamente... El, el, el rey es el, es el león, así como cobarde. Claro. <risa> en, <risa> en cuanto que se poner a chuparse el dedo. Sí, es decir, que todo está muy, muy estereotipado y sí que es cierto que este es el primo de Balú, el reciclaje es terrible y, y aparte de... Mmm, pero de, pero de, es una de de película... Ser, de, de ser de abo, abocetada, es también abofetadas, porque claro, es que el físico de ese oso os vale para pegar muchas hostias, claro. Efectivamente. Sí, ¿tabes? Pero ¿tabes? A, aún así es como una película muy agradable, o sea, todo el rato mm. suena de fondo este laúd incluso cuando están pegando bofetadas, pues es como muy gracioso y pues nadie se hace daño y pues incluso eh, cuando están eh, en un momento dado a todos los animales buenos les meten en una prisión y aún así están en la prisión como tranquilitos y tal, ya nos vendrán a rescatar. A su rollo, ¿no? Tranquilamente. Viviendo la vida. Digo que la mayor parte de la, de la animación que hay en esta película es, es eh, literalmente reciclajes. De, eh, es verdad que la, la técnica del rondondondoscopio. Eh, se llama así no no creo se llama rotoscopio, rotoscopia, pero... rotoscopia. Redondoscopio me El... gusta más eh rotoscopia es coger la coger directamente un... imagen imagen real un, un, un... fotograma una de escena... un humano moviéndose sí, un... sí efectivamente y, y... y dibujar por encima bueno, aunque también lo que <risa> lo que hacía Walt Disney era pues eh, por ejemplo o sea coger fotogramas de gente moviéndose y no, no dibujar encima pero sí calcarlo en, en un papel mirándolo ¿vale? bueno pues en esta historia lo que hicieron fue coger los movimientos de películas anteriores y calcarlos es decir los las... Las escenas del baile entre eh, los distintos personajes de Robin Hood son idénticas desde el punto de vista de movimiento a las escenas del baile de El Libro de la Selva. Sí, eh, es ese, mismo baile, ese mismo baile empezó en Blancanieves directamente, <risa> cuando está bailando con los enanitos, eh, eso lo han repetido tropecientas veces. Eso es lo que se llama optimización de recursos. Sí.